Hola chicas, bienvenidas sean todas a una nueva entrega de los Rincón de Rosy. Hoy vamos a hacer este hermoso tutorial de estas hermosas flores. Esas flores las podemos hacer de 6 pétalos y también las podemos modificar de 5 pétalos. Esta flor es una colaboración de una amiga eh, colombiana que se llama Duma Accesorios. En la cajita de descripción les voy a dejar el link que ella me mandó, que, que ella me mandó para que yo pudiera hacer la flor. Entonces, la flor en original, vamos a hacer el paso a paso para que ustedes lo puedan ver, el paso a paso de esta flor original. los que Lo que yo hice con mi creatividad fue decorarla con bícono y decorarla con una perla. Entonces, gracias Duma y gracias a las nuevas chicas que se han, se han suscrito al canal, gracias a las chicas de la comunidad me disculpo con todas que la he tenido un poco abandonada, pero es que he estado un poco ocupada. Entonces, para hacer esta hermosa flor vamos a necesitar, vamos a ponerla por aquí, vamos a necesitar hermosa 11 en todos los colores que ustedes tengan. Pueden utilizar su, su, crea, su creatividad. Yo voy a utilizar esta gama de colores de las hermosas 11 para, para poder hacer el paso a paso y que todos puedan entender. Para decorar nuestra flor vamos a utilizar una perla número 8, un enganche para arete laminado, utilizaremos bicono de número 4, utilizaremos nuestras pinzas, utilizaremos nuestro hilo Faralan en 8, si quieren lo pueden utilizar en 6 y utilizaremos una aguja número 10 con ya mi aguja está previamente insertada con una yarda de hilo entonces para empezar a trabajar para hacer el, el primer paso de la flor Ichu vamos a tomar 12 mozasillas. vamos a tomar 12 mozasillas, le vamos a dar la vamos a repasar y le vamos a dar la vuelta Miren, aquí tengo 12 mostacillas a esto yo le voy a dar la vuelta y lo voy a repasar chicas ya saben suscríbanse al canal denle dedito para arriba compartan nuestros videos. gracias a todas las nuevas suscriptoras que me han inscrito que se están que se inscribieron en el canal y que, les y que les gusta el canal eh, chicas gracias a las chicas de la comunidad también por todo el apoyo y aquí estoy repasando mi, mi 12 musacilla ya saben lo que le he dicho de la de apretar bien el hilo con las pinzas para que el hilo no se vaya no se vaya a, a, a aflojar ni se vaya a, ni que su trabajo le quede flojo entonces aquí estoy apretando y voy a hacer solamente dos nudos pero dos se va a ser dos nudos bastante fuerte porque vamos a trabajar en este centro entonces yo voy a dejar ese exceso de hilo ahí en lo que hago los picos ven 12 mozasilla la tomé del color dorado para que ustedes puedan verla entonces yo me voy a pasar a una mozasilla con este trabajo en este en este tutorial se van a utilizar mucho las manos yo espero que ustedes lo puedan ver lo puedan apreciar bien porque se utiliza mucho la mano en esa eh, en esa flor vamos a tomar cinco mozasillas el color que ustedes guste. cinco mozasillas y vamos a pasar volando una mozasilla haciendo pijos de cinco mozasillas dejando una mozasilla número 11 de por medio Recuerden, este es mi exceso de hilo. Cuando ya yo tenga los, los seis picos formados, entonces lo voy a cortar. Voy a tomar cinco mozasillas más. Y me voy a dirigir hacia la otra mozasilla, dejando una de por medio. ¿Ven? Entonces haremos seis picos de cinco mozasillas, dejando una de por medio. Bien. miren chicas, aquí me falta mi último pico, voy a cortar ese exceso de hilo, lo vamos a cortar, para hacer el último pico y subir miren. hacemos el último pico que tiene que estar, eh, se hace aquí, dejando una de por medio y vamos a subir aquí a la mozasilla, a, las, a, las, a la mozacilla rosada, vamos a subir a esa segunda mozasilla rosada miren. yo corté mi exceso de hilo voy a tomar mis cinco mozas y vamos a hacer esto ¿Ven? vamos a subir a esa mozasilla que está aquí subí a la mozasilla dorada entro por la mozasilla dorada y voy a subir a la segunda del pico que viene siendo la rosada Lo voy a quedar aquí lo voy a quedar ahí siempre recuerden trabajamos apretando alando nuestro hilo ahora vamos a tomar cinco sillas miren, miren lo que hicimos vamos a tomar cinco mozasillas Vamos cinco mozasillas y vamos a trabajar sobre los picos. Presten atención aquí. Miren, estamos en la segunda mozasilla de arriba. Vamos a dejar esa de arriba siempre, la número 3. Esa siempre la vamos a, a volar. Entonces, este es nuestro nuestro pico de las número 5. Dejamos esta de por medio y hacemos esto. ¿Eh? lo que hacemos entramos por una dejando una tomamos cinco mozas recuerden y entramos por esta alamos apretamos un poco ahora tomamos una mozasilla vamos a tomar una mozasilla dorada y vamos a subir por el segundo pico así alamos y esto lo vamos a hacer de a pico a pico. Tomamos cinco sillas sí, Cinco mozasillas. Dejando una de por medio. Halo mi hilo. Tomo una mozasilla dorada, no, y subo, dejando la que está debajo, ¿ven? No subo por la que está debajo, sino por la segunda. Esto lo vamos a hacer todos los picos. Bien, miren chicas, aquí ya estoy, me queda, me falta mi último pico por poner cinco mozasillas. Entonces hacemos lo mismo, bajamos aquí dejando una. Y vamos a tener que hacer un poquito de fuerza. Tomo mi hilo, tomo mi silla y vamos a entrar por la segunda. Y subimos en tres mozacillas. Miren, pueden ver, vamos a subir la rosada y las dos amarillas. Así. Espero que lo puedan apreciar. A ver si lo pueden apreciar un poquito más. Si la cámara me ayuda, ok. Miren, ahí subimos la mozasilla dorada, apretamos y vamos a hacer lo mismo otra vez. Ahora vamos a tomar 5 mozasillas, 5 mozasillas, dejando siempre una del pico del pico o sea la número 3 de los picos de 5 entramos otra vez dejando una de por medio dejando la de abajo hacemos lo mismo la misma secuencia entonces aquí vamos a tomar dos una mozasilla vamos a tomar tres mozasillas ahora aquí vamos a tomar tres mozas aquí Vamos a hacer este conteo. Este es nuestro siguiente paso. Tomamos tres mosasilla y vamos a entrar por la dorada, por la segunda amarilla, así. ¿Ven? Queda así. Tomamos cinco mosasilla otra vez nue nuevamente. en la segunda tomamos tres mostacillas y hacemos esto bien, entonces vamos a trabajar de pico a pico otra vez nuevamente y nos vemos aquí Bien chicas, mira, aquí ya yo estoy ubicada para formar mi otro pico de cinco mozasillas. Voy a hacer lo mismo. Ya tengo mi mozasilla, mis cinco mozasillas. Bajé al pico y voy a tomar mis tres mozasillas. Ahora voy a subir por la amarilla y subo a la segunda del azul. Y vamos a hacer lo mismo otra vez estos son pasos repetitivos simplemente que algunas veces varían y vamos a tomar cinco musas otra vez y vamos a hacer esto recuerden lo que les dije vamos a trabajar con las manos yo espero que lo esté haciendo bien para que ustedes puedan ver ver y apreciar la flor esta flor se hace muy rápido y es muy fácil de hacer entonces vamos a otra vez, dejando una de por medio. Entramos a las mozasillas. Ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar tres mozasillas. Tenemos tres mozasillas y vamos a entrar en el medio de las de las tres que pusimos anteriormente. Entramos al medio. Hacemos esto, tomamos tres mozas otra vez y subimos aquí a la segunda del de pico de cinco. ¿Ven? ¿Cómo se hace? Entonces, vamos a tomar otra vez cinco mozas y esos pasos los vamos a repetir. Chicas, ya saben, suscríbanse a nuestro canal, compartan nuestros cana en nuestro canal. Eh, le den del dedito para arriba. A las nuevas suscriptoras, muchas gracias. Co eh, síganme en las redes. Miren, yo puse mis cinco mozasillas. Sigan en todas las redes, como el rincón de Rosy. Y voy a tomar tres mozasillas. Voy a subir al medio. De las primeras tres que puse, me coloco en el medio. En la segunda. Halo. Tomo, tomo, otra vez tres mozasillas más y voy a, voy a subir a la segunda de los picos de cinco. Entonces chicas, yo voy a adelantar, yo voy a adelantar el, los pasos un poquito y nos vemos, nos vemos aquí, cuando estemos aquí? Bien chicas, ya yo llegué al final. Miren aquí me falta, me falta mi pico de cinco mozasillas. Okay. estoy tomando mis cinco mozas voy a hacer lo mismo Recuerdan lo que le dije que estos pasos se repiten voy a tomar mis tres mozas solamente en algunas algunos pasos varían pero de verdad queda muy bonita es muy fácil de hacer se hace, se hace sumamente rápido si quieren, a par, si quieren le pueden poner un, un topo, no tiene que ser necesariamente que sea un enganche. Miren, aquí voy a tomar, voy a poner mis últimas tres musasillas y vamos a subir siempre, miren, en vez de subir en esta, en la que está abajo, yo voy a subir en la segunda de la naranja. Para que me quede así de subir en, en esta la de abajo subo en la naranja entonces aquí yo voy a tomar otra vez cinco mozas silla de otro color como cinco mozas silla bajo miren estoy aquí arriba voy a bajar a esta haciendo un poquito de presión y voy a tomar tres mozasillas cualquier color es para que ustedes puedan verlo y tengan un patrón ya pero después que la aprendan a hacer es sumamente fácil tres mozasillas y me voy a pasar a esta amarilla del medio ¿Ven? en esa amarilla del medio en, la que, en las tres que pusimos anteriormente en la que está en el medio Voy a tomar una dorada y me voy a pasar en la otra, aquí tomo una mozasilla, miren una mozasilla dorada, y me voy a pasar en la segunda, en la en la siguiente segunda de las tres mozas que pusimos al final, ven así. Y alamos Recuerden lo que le dije, si, si estoy haciendo todo lo posible para que ustedes puedan ver y apreciar bien porque se utilizan mucho las manos en este tipo de trabajo tomo otra vez mis tres mozasillas y me voy a subir y voy a subir a la segunda de los picos de cinco que pusimos anteriormente okay. nuevamente tomo las cinco mozasillas para formar picos de cinco y eso es todo lo que vamos a hacer hasta, termine, hasta completar nuestros seis pétalos. Recuerden lo que les dije, que la pueden variar, pueden hacer, una, pueden hacer una flor de cinco pétalos, pueden hacer flor de ocho pétalos. Miren, entonces vamos a hacer lo mismo, los pasos se repiten. Recuerden, chicas, lo que les estaba diciendo, que los pasos se repiten. Entonces, entramos a la musasilla, aquí, dejando una de por medio. Y tomamos tres mozasillas, entramos en la segunda de las tres que pusimos anteriormente, tomamos una dorada y entramos por la segunda de la tercera que pusimos anterior y tomamos tres sillas nuevamente. Y subimos a la segunda de los picos de los cinco que pusimos anteriormente. Entonces vamos a repetir todo ese paso hasta hasta completar los seis pétalos. Bien chicas, miren. Aquí yo puse un color bueno, de más, pero así se va a ir. Entonces ya yo puse la última que me faltaba. Miren, La última que faltaba la subí aquí. Voy a tomar otra vez, otra vez mi color y hacer mi pico de cinco mozas acuérdense que les estoy diciendo que estamos trabajando con varios colores para que ustedes puedan observar el, el paso a paso y también les voy a dejar en la cajita de suscripción el link donde donde nosotros pudimos apreciar esta hermosa flor y gracias a mi querida Duma Asesorio ella me escribió y insistimos mucho por hacer esta flor y darle un toque diferente eh, decorándola con bitcoin entonces ustedes también la decoran de la de la forma que ustedes quieran le pueden poner le pueden poner eh, un botón pueden hacer otra cosa miren aquí ya estoy terminando de de poner las últimas tres sillas ¿sí, y en vez de subir por la naranja yo voy a subir por las por las dos rosadas que estén que tengo entonces aquí para que haga esto aquí ¿sí? subo las dos rosadas entonces voy a hacer lo mismo aquí ya casi estamos terminando aquí ya terminamos prácticamente de hacer la flor entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es este paso tomamos tres mozas vamos a trabajar solamente con tres mozas Tomamos tres sillas del color que ustedes prefieran y vamos a pasar otra vez. Como si fuéramos a hacer lo pico de 5 pero lo vamos a hacer de tres ahora. Tres sillas dejando una de por medio. Tomamos tres sillas nuevamente. Pasamos por la segunda de las tres que pusimos. siempre acuérdense de alar ahora vamos a recorrer miren nos quedamos en la segunda verdad vamos a ver si la cámara nos ayuda un poco eh, nos quedamos en la segunda vamos a recorrer todas estas mostacillas y nos vamos a colocar en la segunda que no estoy viendo bien ya ahí Vamos a recoger todas esas mozasillas y no vamos a parar en la segunda de en la segunda en la segunda de la, aquí no vamos a parar aquí en la tercera en la segunda silla Vamos a hacer esto. Vamos a ver si pueden si pueden seguirme. Yo voy a pasar por todas las por las mozasillas. Voy a recorrer todas esas mozasillas y me voy a parar aquí en la segunda voy a tomar tres mozasillas otra vez me voy a subir al pijo así ¿Okay? voy a tomar tres sillas otra vez y vamos a hacer esto ¿Okay? dejando una siempre de por medio esto viene siendo como el borde que le vamos a dar a la flor tomamos otra vez tres mozasillas aquí vamos a trabajar de tres en tres, miren, entramos a la tercera, vamos a recorrer todas las mozasillas, las mozasillas del centro, recuerden que traten de no pullarse, porque esos pullones duelen, y hacemos esto y no paramos en la segunda, y trabajamos de tres mozas ven eso lo vamos a hacer todos los picos todos los picos hasta llegar al último hasta llegar al último pico eso es lo que vamos a hacer porque vamos a, a, a decorar nuestra flor ahora en unos momentos cuando terminemos de hacer de, de hacer esto entonces vamos a trabajarla Vamos a adelantar el paso para poder decorar nuestra flor. Bien, chicas, miren aquí. ya estoy terminando de colocar ya mis últimas tres mozasillas para hacer mi borde. Entonces, yo voy a colocar mis tres mozasillas para dar los últimos pasos. Voy a recorrer todas las mozasillas. Acuérdense lo que le dije: siempre apretar, siempre andar nuestro trabajo y sean creativas por favor sean creativos ustedes pueden hacerle un botón a esto pueden ponerle un, un, un topo no tienen que ser solamente pueden decorarla de otra, de otra forma chicas por favor me mandan las fotos eh, miren aquí estoy terminando voy a ponerme su última sermosa silla y voy a pasarme por la amarilla ahí se formó mi último esta es la flor original de la flor Inchu. Que esta es la forma original que está en el video que me mandó, en el link del video que me mandó mi amiga Duma. Entonces, yo lo que hice fue, voy a poner esto por aquí. Aquí está la flor. Entonces yo lo que hice fue que tengo una ya previamente hecha. Miren aquí, que hecha. Miren qué hermosa está. Vamos a poner esto por aquí. Y la voy a decorar a mi gusto, como yo decoré esta y como yo decoré esta. Ya saben, ustedes la pueden decorar a su gusto con lo, con lo que ustedes crean. Y pueden jugar también con los colores. Miren, yo me quedé aquí arriba donde terminó mi, de poner mi última mozacilla. Yo voy a bajar hasta el centro de aquí. Ahora lo que estamos haciendo es decorarla yo voy a bajar al centro voy a recorrer las mozacillas vamos como ustedes puedan por favor vamos a bajar al centro recorran la silla y recorran por favor que no se le vea el hilo para que su trabajo quede mucho más bonito entonces yo voy a recorrer y me voy a colocar en las dorada. doradas llegué a la mozasilla dorada ¿Ven? entré a la silla dorada Bien. entré a mi centro vamos a llamarlo así, entramos al centro vamos a tomar tres mozacillas y estoy en la ¿verdad? yo me voy a devolver del lado contrario de la mozasilla. esto es lo que voy a hacer voy a entrar al lado contrario de la silla y voy a pasarme a la tercera silla lo voy a hacer un poco con cuidado porque está apretado Miren, donde se está saliendo la aguja. ¿Ven? Voy a salir a la tercera mozacilla. Y vamos a hacer... Perdón, moví la cámara. Y vamos a hacer picos. Miren. Hacemos picos de tres mozacillas. ¿Pueden ver? Espero que lo puedan apreciar. Vamos a tomar tres mozacillas nuevamente. Y vamos a hacer seis picos entonces. Y me devuelvo del lado contrario de la mozasilla y me paso a la tercera esto vamos a hacerlo para colocar nuestra perla nuestra perla número 8 entonces yo me voy a pasar y voy a tratar de pasar por ahí con cuidado sin que nuestra silla se rompa hacemos un poquito de presión y nuestra aguja está pasando Vamos a adelantar el paso. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Estoy aquí y tomo otra vez tres mozasillas. Bien, chicas, miren aquí. Yo tengo mis tres, mis seis picos. Ven, miren que queda como en forma de una corona, verdad? Con una coronita. Entonces, yo me voy a pasar. Miren, aquí está. Vamos a abrir un poco para que puedan ver de dónde sale el hilo. Miren, donde sale el hilo. Pueden verlo. Entonces, yo me voy a subir a la moza. en la moza silla número 11. Y me voy a colocar en un pico de los tres, de las tres mozasillas, en el pico de arriba de las tres mozasilla. Voy a tomar mi perla. Voy a tomar mi perla. Y el pico, puedo usar la, pe la perla número 6, si gustan también. Pero yo quise ponerle esta para que se vea un poco más grande y se vea un poco más bonito entonces mi perla, yo me voy a pasar al pico que tengo al frente de la musacilla. Voy a dar mi hilo. Me voy a, voy a entrar otra vez a la perla. Miren, voy a entrar la perla otra vez. Y del lado contrario de donde está mi hilo, voy a entrar a la musacilla. Para sujetar otra vez la perla. Ahí. ¿Ven? Y halo Entonces ahora, si gustan lo pueden dejar así. Yo voy a tomar dos mozasillas. Y voy a trabajar poniendo dos mozasillas de pico a pico. Para, para encerrarlo. Dos mozasillas de pico a pico. y ahí cerramos las y ahí cerramos la perla miren ya nuestra perla está encerrada aquí en nuestra en nuestra en nuestro botón de perlas que hicimos prácticamente aquí yo lo que estoy haciendo es repasándolo y dando y alando un poco estamos alando y dándole otra voltecita para reforzarlo entonces siempre alando ahora miren estoy de aquí abajo verdad les dije que te vamos a utilizar mucho la mano para que lo puedan ver. Miren, aquí yo estoy en la parte de abajo. Y yo me voy a pasar por las musas que tengo debajo. ¿Ven? ¿Okay? Esas mozas que tengo debajo. Para hacer esto. Miren. Estoy en la musas que está abajo. ¿Qué tal que abajo? Miren. Y yo voy a hacer esto. Mira, aquí sale mi hilo. Voy a pasar por esta mozacilla Y me quiero posicionar En esta mozacilla En esa mozacilla Que están como en el medio De los, no sé si lo pueden ver Yo lo voy a bajar para que ustedes lo puedan ver En la mozacilla que están en el medio Que forman los Que forman los pétalos miren, Yo me voy a quedar ahí En esa mozacilla porque ahí vamos a trabajar poniendo los oblicono. Ahí, no va a quedar ahí. Entonces, yo voy a tomar una musasilla 11 dorada, un bícono y una musasilla 11 dorada. Y voy a hacer esto. ¿Ven? Miren qué lindo queda. Qué lindo estás. Miren qué lindo. Y vamos a trabajar con las sillas que les dije que están en el centro miren aquí donde está esa mozasilla que están ahí en el centro yo lo que voy a hacer es que me voy a pasar por la mozasilla. voy a entrar a la mozasilla dorada voy a bajar hacia abajo el bico no la mozasilla dorada aprieto un poco alo, estoy alando simplemente me devolví y aquí miren vamos a hacerlo para que ustedes lo puedan ver estoy poniendo mucho la mano pero es para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo déjame que la, para que la cámara enfoque bien entonces del del lado contrario donde sale donde sale mi hilo para hacer el para dar el primer inicio del bícono del yo voy a entrar del lado contrario miren ella está está de este lado yo voy a entrar del lado contrario Hacia acá y me voy a pasar por las mozas sillas porque del lado contrario, porque yo quiero que eso es esto me quede, me quede lineal, no me quede, no me quede torcido. Si lo hacemos, si no lo hacemos del lado de, o sea, si lo hacemos normal, así no va a quedar torcido. Y tú vas a decir, pero ven, acá no se ve bien. Entonces, voy a recoger todas las mozas sillas y me voy a colocar recorro las mozasillas y voy a hacer la, lo mismo, lo mismo paso que hice, me quedo aquí en la tercera mozasilla ¿está y voy a colocar mi segundo bícono, número 4 okay. tomo un, una mozasilla 11, un bícono, lo llevo hasta abajo y aquí en la mozasilla del centro que, está en el, que están en los pétalos aquí me devuelvo por el cristal me devuelvo la moza así el cristal busco y miro mi lado contrario donde sale mi donde sale el hilo que puse por primera vez donde salió mi aguja lo miro y salvo hacia la hacia el otro extremo para colocar mi otro bícono Miren cómo va quedando. ¿Ven que se ve en lineal? No se ve torcido. Entonces vamos a trabajar. Ese es el paso que tenemos que hacer para para que tengamos esta hermosa flor. Miren qué belleza. Queda muy linda. Yo tenía uno puesto, un en un rosado. Y quedan espectaculares. Mirenlo aquí donde está el rosado. Miren. Queda muy bello. De verdad que sí y son muy fáciles de hacer entonces vamos a seguir yo voy a adelantar un poco el paso para que te, nada más tengamos que poner el enganche bien chicas aquí estoy colocando ya mi último vínculo ¿no? número 4 espero que este video le haya gustado le guste y le ayude mucho a todas las que la, la que lo pidieron y recuerden suscribirse al canal compartir nuestras redes como el rincón de Rosy. aquí estoy simplemente colocando el último viga. Eso es lo que estoy haciendo. Suscríbanse al canal, como le dije. Eh, compartan nuestras redes. Y estamos listos colocando el último el último víctor. Miren qué belleza. Miren qué cosa más bella y más delicada queda ese ese hermoso arete en esta flor en esta flor. Eh, cuando yo lo vi yo me enamoré perdidamente de, de este de este, de este vídeo pero el original eh, no lleva cristales ni nada de esas cosas y yo lo que hice fue que lo modifiqué un poco entonces ya estando aquí ya terminando vamos a hacer el vamos a hacer el para poner el enganche vamos a salir para la par por la parte de atrás yo lo que hice fue que salí estoy en la parte de atrás para colocarme en esa mozasilla dorada miren, colocarme en esta mozasilla dorada que tengo aquí yo voy a recorrer recuerden mientras eh, recorramos la mozasilla adecuadamente que no se va nuestro hilo para que nuestro trabajo quede mucho más bonito y quede mayor con mayor delicadeza vamos a subir y nos vamos a colocar en esas en estas dos amarillas que están aquí que justamente está la dorada en el medio entonces yo lo que voy a hacer es tomar tres mozasillas doradas para hacer para hacer mi enganche para poner mi enganche así miren yo lo que voy a hacer es eso para para hacer el enganche y que me quede así miren miren la parte de atrás para poderlo enganchar si gustan, como le dije, pueden ponerle un topo o una base de presión y, y está listo. Pero de verdad queda muy bonito y es muy fácil de hacer. Miren, aquí lo que yo voy a hacer es, miren. En, yo, yo entré por la segunda, ¿verdad? Voy a salir por la segunda. Voy a entrarme en la segunda. Miren. ¿Ven? Entramos la segunda. Perdón, no en la que está abajo, subí una, subí una de más ven hasta la profe se equivoca subí una de más y lo que voy a hacer es bajar miren, yo lo que tuve que salir de nuevo porque es, en vez de esta que está aquí es esta que está aquí abajo tengo que entrar por esta que está debajo por esa vamos a ver si la aguja me ayuda en esta, ven así, para que me quede así entonces recorro esta que está aquí abajo y recorro, y recorro la dorada y vuelvo y me subo en la segunda otra vez. Y yo lo que voy a hacer es simplemente recorrerla para reforzarla y colocar mi enganche. ¿Ven? Ustedes pueden hacer lo que ustedes les guste a esto, ponerle un enganche que a ustedes le cree, crea que le convenga más a su arete. Pueden trabajarlo de diferentes colores, usen su creatividad, como siempre le he dicho. Y a todas las chicas, gracias por el apoyo que me, que me han brindado. Y a todas las chicas de la comunidad, eh, la tengo un poquito abandonada, pero pronto estaremos de vuelta. Suscríbanse al canal, denle un dedito para arriba. Compartan este video con sus amigas, así como Duma compartió este video conmigo. Chicas, una les quiero proponer algo. Si ustedes tienen algún video, yo voy a cortar aquí, que ustedes hayan modificado, que ustedes quieran que se comparta en las en el eh, que se comparta aquí, que yo lo haga, me pueden mandar la información por mi WhatsApp. También me pueden escribir, eh, me pueden escribir por DM. Y me mandan el link de la persona de donde ustedes lo vieron. Y se pueden hacer modificaciones si ustedes quieren colaborar con, conmigo y con el canal. Para que también otras chicas puedan adquirir este, este hermoso conocimiento de la bisutería. Gracias a todas, de verdad, un millón de gracias. Nos vemos pronto en, otro, en otra entrega del de, de rincón de Rosy. Yo espero que este video les haya gustado, mucho que le guste. Y que lo puedan hacer y que me manden sus fotos para subirla a la comunidad. Miren qué belleza de flor. Miren qué hermosa. Eh, solamente una hierba de hilo. Es fascinante. Y yo soy muy amante de las flores. Me gustan mucho las flores. Ya saben, chicas, suscríbanse al canal. Esperen los miércoles de tip. Nos vemos pronto en otra entrega de Rincón de Rosy. Bye. Se les quiere a todas.